Shalom Khabarim, queridos. buena semana. Se llamó a todos. Ah, hoy puedo hablar de vuelta, después de varios días. Pude hablar. Acá, seguramente quien está en el centro o en el este de Europa, eh, por algunos puntos de Norteamérica, se reirá de mí si digo que frío extremo los días el termómetro de, de casa, hacía 6, 7 grados, que no es frío, pero, pero es frío extremo, acaso, para, para, creo que es el frío, de los últimos años, hizo muy difícil un poderoso, que, que me llevó a muchas reflexiones, ya todas esas reflexiones, hoy que me siento un poco mejor, dije, Hace casi diez meses que estoy mostrando este bar desde allá, no creo que se abierta con nuestra cámara, pero la verdad es que desde acá se ve el barco y nunca los traje ni a ustedes ni a mí mismo para encontrarnos con el mar más de cerca. Así que aquí estamos. En la costa, en la playa en que se encuentran, Citronia Coop, en el norte de la tierra de Israel, y el mar Mediterráneo. Es sí, aquí más frío que sí, el paseo, no va a ser muy lindo, ¿no? Pero quiero hablarles. Muy brevemente, es algo que tiene. tiene más o menos capturado mi conciencia, capturado mi pensamiento, los últimos días. Hay quienes me dirán, ya me han dicho, claro, ¿cómo vas a. vas a, llegar a tener una partida razonable? No? tu mente está ocupada en lo está ocupada en lo que hacer del alma y, y no tengo una respuesta la respuesta la tiene con la tienen todos aquellos que, que crean que es bueno lo que hago que tiene sentido apoyarlo pero entonces quiero contarles que en ¿Qué ha estado paseando mi mente los días de modo muy, muy, muy, algo como algo que se da vuelta tan elemental. ¿Y cómo no te diste cuenta Mirá, llevamos una vida hablando de números, el otro de esa vida hablando de números. Llevamos un buen pedazo de vida hablando del números. Siempre hablamos del número 7. ¿Por qué este mundo fue creado? No este mundo fue creado, el pilar central del algoritmo que crea este mundo que, que lo ejecuta todo el tiempo. Nueva todo el tiempo. Es el número siete. Siete son... Días de la semana, los años, el ciclo de siete años, sabato, siete, veinte, siete, y después viene el año de Nobel, el jubileo, pero, pero mucho más, sobre todo en lo que llevamos un par de años ordenando el libros: siete maravillas de medicina divina, siete sueños ahí en la Torá, que que escribimos y explicamos en el arte de soñar el mundo. Y de esos siete sueños sale más o menos todo lo que sale de los sueños. Y siete son los preceptos universales que reciben, que es la corrosión de la arena. Siete son los preceptos universales que reciben nuevos chicos, y nosotros somos chicos. Siete son las mujeres profetas que constan en el Tanakh. Siete, siete, siete, siete, por supuesto, son los escalones de la escalera que describimos en está bien Pero hay tantos más siete. Claro, uno empieza a encontrar más siete por lo que quiera. Y siete siendo fundamentales en algo. Y dices, ah, esta gente sabía cabalá, <risa> por eso es capaz de tener tantos siete, porque quieren hablarnos de algo distinto de lo que hablan. Y, y así nos pasa con muchos temas, muchos temas en los que descubrimos que en alguna cultura muy extraña de nosotros, una cultura muy distante, que no, no hay ninguna evidencia de que tengan contacto con el idioma hebreo, o con la otro lado, o con algo así de pronto descubrimos algo que alude directamente a lo mismo a que alude nuestra morada de uno u otro modo entonces entonces sospechamos enseguida a ah, acá había gente que estaba oculta que estaba pensando como los criptos judíos Pero, claro muchas veces es claro, y camarándose Libro de Miguel de Cervantes, hay Torah, hay Talmud, hay Cabalar. Y en infinidad de casos también es así. Entonces, yo vengo ahora y te digo, por ejemplo, Platón es un cabalista. O sea, es decir, está todo loco. Vengo y te digo, Antoine de Saint Supería es un cabalista. Claro, empezamos a buscar a esa instancia empezamos a buscar a esa vamos a entrar en régimen de conspiranoia, porque no forzosamente todos son cabalistas y a ver el actual que superí, les he comentado y tengo tengo un artículo largo para substa para substack Borrador de un artículo largo explicando el tema, y lo escribí en colaboración con ¿Dónde se dice No tiene aparentemente en su biografía tampoco contacto, ninguna sentencia, nada que, haya, que haga sospechar que Así es más, ¿no? Yo, el tiempo. Sin embargo, el Principito, una de las obras más inspiradas de la historia de la literatura. Una obra absolutamente maravillosa. Y en el principito. Alguien baja del asteroide B86. B86 por el nombre del tiempo. Y desde ahí, hace un camino de sí, siete ¿sí, pasos. No? Siete planetas, el séptimo de los cuales es la Tierra. Y esos siete planetas, en cada uno de la experiencia que vive el infinito, la podemos identificar como el lado, el lado oscuro, el lado no del Kun, sino de lo opuesto, del del kilkul, de cuando una aspirada no funciona. Cuando lo que está ocurriendo con el valor de una aspirada no es lo que tiene que ocurrir. Y en cada uno de ellos, por ejemplo, en el primer planeta lo que se encuentra, podemos identificarlo como la corrupción del César. Y en el segundo, lo que podemos encontrarnos, podemos caracterizarlo como la corrupción de la Geburá. Y así, hasta que llegamos a la Tierra, y la Tierra es la Malhut, es, es el reinado. Y cuando llegamos entonces a la Tierra, al reinado, ya nada es muy claro, porque ahí es donde está el objetivo del sol. Que entonces el distrito tiene que vivir cuántas experiencias, la experiencia con las flores múltiples, en comparación con su flor única, la experiencia con el zorro. La experiencia con el aviador, con el cordero dibujado dentro de una caja, la experiencia con la serpiente. La experiencia con la serpiente desde la maldad, que se día va, la tierra. La experiencia con la serpiente es la que lo va a devolver. Acá el mundo de Miner, el jardín de Edén, donde él estaba, de un principio, cristo, cristo Rubio, y este dos. Entonces, claro, yo le pongo inmediatamente nombres de los vientos, pero yo le pongo inmediatamente nombres de suspiros a todos los lugares a los que cubre el principito, todo cierra y se dibuja precioso, perfecto. Puedo aprender, yo, cuidando al principito. Sigamos. Los diálogos de Platón. Hablamos... 400 años atrás, antes del domingo, antes de la literatura fundamental de la cábala. Los diálogos de Platón, en general, son una literatura asiática y sumamente enervante. ser ¿no? un hombre de porque en los diálogos de Platón, Sócrates se dedica a meter el dedo en cada llaga que encuentre. En cada llaga, por cierto. Miren, esto que hay acá adelante es Garza. Puedo asegurarlo, incluso parece Cuando... Cuando Sócrates se dedica a meter su dedo en toda llaga que encuentra, cuando se dedica a intentar cuestionar y contradecir. Toda no la certeza que alguien tiene. Caray. Y Sócrates se dedica a hacer eso. Casi sigo muy en Ahí por donde pasar más fácil. Cuando Sócrates hace eso, lo no hace defendiendo la verdad. El bien pensar la facultad de desarrollar un pensamiento que nos acerca a lo divino. Se parece mucho a lo que él trata de hacer, lo que él quiere hacer, a lo que queremos hacer nosotros. Platón pone en boca de Sócrates, de modo, de modo muy creíble en general, la inmortalidad del alma, la inmortalidad de la verdad con, el, con los valores que, que compartimos y en los que nos encontramos a nosotros mismos. Uno de los diálogos en particular, mi favorito por su temática, es el que se llama el Valentín. Todos los diálogos de lo que se trata, es de Sócrates dialogando, uno o más personajes acerca de algún tema. En este caso, el tema es el amor. Y entonces, en el baquete tenemos casi como si fuera siete discursos. Y, y eso este discursos por supuesto su, su exterioridad su dibujo su lenguaje su diseño no son no, no son esencialmente ajenos estamos hablando de filósofo no griego de hace 24 25 siglos eh, Una filosofía es tan ciertoista de la nuestra eh, en el caso del amor, por ejemplo, eh, para ellos la homosexualidad en general es un grado superior. Que no está al servicio de la reproducción. Pero, dejemos que de cada uno va a venir, cada ejemplo que traigamos va a venir, encuento en otras cámaras. Esto ya lo hemos visto tanto en, en tantos lugares y en tantos es que no es esa la parte que nos importa. La parte que nos importa es que esto no En el banquete de Platón, que por alguna razón se me ocurrió noche abrirlo de nuevo, en el banquete de Platón, pero vamos a encontrar Igual que en el principio, seis adecuaciones, seis adecuaciones, seis impulsos que tienen el principio y en fin, que están muy ordenados. Y después de eso, vamos a encontrar el cual que en el principio. El séptimo está todo borroso. Mal. En el banquete más extremo, repito el gol por el séptimo impulso de la maldición, el, el de la tierra, el de, el de nuestro mundo, el de nuestra vida. Ese séptimo impulso de que uno está completamente borracho, que, que viene, no nos deja pasar. ¿eh? Es un par de botas impermeables. De los ah, entonces, estamos en el banquete y vamos a hablar de esto abundantemente y van a encontrar el libro, el banquete, lo van a encontrar en la Biblioteca Pública del Templo del Paso, con la al al mismo tiempo que salga este video. Tenemos seis discursos. Y se corresponden de un modo fascinante con las seis signos. Eses, Elgurá, Férez, Nezah, Od, Liesod, Sócrates, Liesod. Y para más Inri, como se dijera, antes de que Liesod se una con la Malhut. vamos a ir dar más fino, es Liesod de Liesod el que ha de juntarse con Isón de Malhut tiene en el discurso de Sócrates, que es el Yesod. El Yesod de Yesod parece estar representado por la sacerdotisa Diótima, que es quien en última instancia le enseña a Sócrates que es el amor para que Sócrates lo enseñe en derredor. Y es perfecto. Y entonces el discurso de la Malhut viene... Con, con, con toda la fuerza a tratar de demostrarnos que en el mundo de lo múltiple y en el mundo donde, donde está todo en movimiento y donde hay emociones, en ese mundo tanto da toda la filosofía que hayas hecho antes, pero no. Todo se arregla y llega exactamente a su lugar. Y entonces cuando yo leo, de vuelta el banquete, la primera sonrisa es... No puede ser que esta gente supiera los Cuando llegamos al banquete, hace dos mil cuatrocientos, mil quinientos años, nadie subía de ese Había una cabalá, una cabalá iniciática, de muy pocos maestros iniciando en cada generación, muy pocos discípulos. Había libros muy esenciales, que sabían de memoria. Y yo solo puedo decir cuando me encuentro con algo así. De otros modo lo he visto muchas veces. Y ahora lo entendí de modo tanto más contundente en Hay una Torá, hay un programa, hay un algoritmo que lo rige todo. Y en el centro de ese algoritmo, está el de miur, al decir de Sócrates, de Platón, está, está Dios. Está el creador que es el autor del algoritmo y el que lo renueva de continuo. Y el que lo puede modificar o no. Y cada generación y en cada cultura ha habido quien incluye este algoritmo, quien incluye los pilares de la creación. Y entonces se encuentra con el 7, Y con el 7 por 7 y después 7 por 7 por 7 que es 343, es la palabra Geshem, que quiere decir no lluvia, como muchos creen, sino materia. Este mundo se llama el kolam Hagasmi, un mundo hecho de Geshem, de materia. Y eso es 7 por 7 por 7, 343, igual que la expresión Bayomer Eloquim, Elohim", que aparece nueve veces en el primer capítulo del Chico, donde se crea precisamente todo ese, ese y pareciera que generación, cada cultura alguien me puede percibir algo de eso. Y entonces lo proyecta, lo refleja en metáforas nuevas. Y esas metáforas nuevas dicen un montón de cosas más que de algún modo se asocian y dan personalidad a esa versión del mito que queremos expresar los fundamentos de todo, nuestra teoría del todo, nuestra comprensión del todo. Cuenta... no puede ser nada. La estación final en uno de los escritos, del libro El péndulo de Jacobo de Humberto Eco. En algún momento jacopo belgo le explica al protagonista del libro, el principal protagonista Casogón, le explica cómo funcionan los días de Firot en el motor de un auto. He usado ese ejemplo tantas veces. Porque es fantástico, está tan bien logrado. Y eso mismo lo hemos estudiado desde tantas fuentes, y en tantas cosas. Tal que, yo creo que tenemos que estudiar Torah. Yo creo que, yo estoy convencido que, la formulación fundamental de todo eso, la formulación fundamental del algoritmo que lo rige todo, la, la formulación que funciona en términos de matemáticas y de matemáticas profundas, que a la postre si sabemos leerlo, lo explica todo, está en la Torá y está en la Kabbalah, sobre todo la cabalá más antigua, Porque después empezamos a desarrollar detalles de detalles y versiones de versiones. Todo eso ya es... Ya, ya, ya está tenido de, de eso de crear una cultura a partir de algo. O convertir un conocimiento en una cultura que no se pierda aunque la gente no sea sabia. Pero la fundamental se expresa en todos lados, cuando tú vives de esa cabalada, y, y por eso, entre paréntesis, sin ellos, es que gran parte de lo que yo hago en el video, ni hablar todos los libros que te vamos produciendo, lo que intentan es traer ese conocimiento, al lugar de la vida, al lugar de la conciencia, pero no conciencia de leí eso en un libro, conciencia de eso es lo que vi. Qué belleza, la libertad, la fuerza, la potencia de este poder. De cuántas cosas no será meta -la? la potencia y de este mar, el modo en que. caos, esa es la última ola, ya está, no, nació otra atrás. Y no, esta tampoco, nació otra atrás. Y vienen las olas envueltas en sobre pluma blanca. No puedo imaginar las no novias, no puedo imaginar las furias. Puedo ver en estas aguas la expresión de las aguas del Gersel. De las aguas de la Hoquemá, esa fría y bondad. Puedo verme ahora con la furia del océano. Puedo encontrarme con este mar inmenso que tiene fuerzas tremendas que circulan por debajo. Corrientes que van por ahí atrás, y cada dos por tres se tragan a alguien. Y entonces ya no estoy en jefe de esta oscura es cura. No no, era postre. Va a venir el servido que yo lo lea. Cuanto más imbuido esté yo de, del lenguaje de programación del mundo, cuanto más imbuido de Torah esté yo, más voy a poder aprender y deducir Torah absolutamente de todo. Vamos a hablar con los estos estos días. ¿Qué te? De de Sócrates y el de Y otros siete podéis creer, vamos a estar hablando de Durán, el modo más fiel de todos, mirando más fino y más fino, porque cada ejemplo, cada nueva metáfora que tomamos, solo viene a profundizar el modo en que son capaces de vivir conocimiento que jugamos del mismo cada metáfora o una nueva capa de realidad que tenemos sobre el mundo cada vez más entendible y los queridos amigos templarios hoy que estamos entrando la para poco la segunda para allá del libro de Shemot, de Éxodo, donde empezamos a encontrarnos con muchísimas cosas muy, muy, muy de este mundo. Hay que liberar a un pueblo de esclavos, de otro pueblo que no es este, y ocurren milagros. Pero no soy un milagro, hay cientos por humanos por doquier. Hoy es pues, un buen día para saber que Siendo que todo a la postre, Sócrates y nosotros coincidimos. Siendo que solamente el demiurgo ha podido definir cómo funciona todos estos cielos. Solamente el demiurgo. Puede crear, manejar las reglas por las que todo anda. Y, y así lo dice así lo dirá Sócrates. Yo no digo el de lo digo Boreo el creador del mundo. Digo Kadosh Orfu, el sagrado de Torres. Está bien. Yo vengo de donde vengo. Tengo una certeza que de la codificación que yo tengo. De alguna manera provienen las luces que todas las demás pueden ver. Pero ¿saben qué? Me es indiferente. No estoy dispuesto a discutir al respecto ni a intentar demostrar mi razón en ello. Me da igual. Pero ¿qué se trata? Es de que el amor a la verdad, el amor a la sabiduría, el amor a la vida profunda, a la vida del alma, cuanto menos posible limitada por la vida del cuerpo, eso es lo que nos lleva, no solo eso, con la vida del cuerpo a su servicio, eso es lo que nos lleva seguir explorando, y entendiéndolo, y a la postre a la postre, todo lo que aprendemos y lo que entendemos, limpia y lúcidamente, advertirlo a nosotros mismos, y aplicarlo, aplicarlo a nuestra capacidad de incidir en la realidad. Mira, no puedo hacer zoom en este de esta cuestión de doble cámara poco probable que se vea pero no puedo pasar eh, suelta del canal de la próxima vez voy a buscar un estacionamiento más allá pero allá hay un círculo un círculo da toda la impresión de ser una de esas típicas asambleas de gaviotas. Cosas de costas oceánicas. Que recuerdo que en mi niñez, mi mamá especialmente, nos las señalaba cada vez. Tal que, las que enseguida, cuando leí el libro, cuando una preciosa película que hicieron el libro con Salvador Gaviota, y ahí tenemos en este momento una de esas asambleas que no os puedo mostrar, pero que muestran cómo todo en la creación se parece mucho a Las gaviotas también tienen asambleas. Mirad destacar esa preciosa corruencia. Dicen ellos de las gaviotas. Vamos a aprender. De paso, Juan Salvador Gaviota también está en, el, en la pública del Templo del paso Vale la pena buscar. De las garzas, de, de, del mar, de las camionetas que se meten en la playa por estarnos. De todo lo aprendemos. Cuanto más somos capaces de aprender, más felices. Lo que somos de hacer Amigos, gracias por acompañarme. Seguimos adelante. Solo les recuerdo: tenemos el libro Sanar el Alma, de versión digital y en versión impresa, presentado hace apenas un par de semanas. 474 páginas que te aseguro que te van a hacer bien. Y estoy trabajando ahora en el libro, en el libro que camina la senda del Doha que lo vamos a presentar, si lo quiere, el próximo Live a en el próximo mes de mayo, y puedes desde ya, va a ser un libro más grande, va a ser un libro seguramente de 600 páginas o algo así, puedes desde ya reservar tu ejemplar a precio de preventa pre eh, en formato digital dentro de un par de días, unos pocos días, también vas a poder reservar tu ejemplar en formato de preventa en formato impreso puede ser su protector, con lo que me ayudas a mí a invertir decenas y cientos de horas que has estado escribiendo. De modo que, queridos amigos, estamos juntos en esta playa mediterránea por hoy. Estoy viendo allá adelante el barco pirata que ha sido en línea recta Debe ser algo así como un kilómetro y medio. ¿no? Pero es nada medio. Por eso siento el fácil. ¿no? Sí, Tuvimos que cambiar de auto otra vez. De modo que al último auto, el tercero en tres meses, eh, eso nos pasa por comprar autos tan baratos. Pero al último auto todavía no pude, bueno, los dos anteriores tampoco llegué. No pude prepararle los stands para celulares. Así que va a quedar para otro día mostrarles, mientras vuelvo a casa, los tanques para cría de peces que ocupan acá más o menos un kilómetro, de largo, kilómetro y medio de largo. Y son una pura belleza. Amigos queridos, seguimos juntos. Shalom, shalom.